Bueno, pues retomamos nuestro programa. A ver si ahora podemos ya contactar con Juan, Juan Bustamante, nuestro amigo de cada martes, Doctor Amor. Le damos la bienvenida. Juan, muy buenos días. Buenos días. Bueno, a ver si ahora la comunicación está un poquito más, por, por lo menos podemos comunicarnos. Ahora sí se oye, ¿no? Ahora sí se oye. Yo no sé si tú nos escuchas bien o un poquito bajito. Sí, bueno. Sí, yo perfectamente. Bueno. Eso es lo que se han derretido de las líneas del calor que hace. Bueno, pues sí, están las temperaturas ya un poquito altas y seguramente habrá afectado en algo, Juan. Bueno, pues hoy empezar de cero la gran mentira. Juan, ¿la gran mentira por qué? Sí, hoy lo he titulado así sí. porque es una frase que dice todo el mundo o mucha gente cuando están en pareja o conociendo a alguien y ha pasado algo. Y es la gran mentira el es que te digan, vamos a empezar de cero. ¿Por qué? Pues porque la mala noticia es que nunca se puede empezar de cero. Eh, está claro, cuando te pasa algo con alguien, eh, no se olvida y no es ser rencoroso. Uh -huh. Es simplemente que, oye, tenemos memoria y nos acordamos de todo, tanto de lo bueno como de lo malo. Esto no es un disco duro de un ordenador que tú puedes coger y decir, voy a borrar esta carpeta y esta no. Entonces, como no podemos hacer eso, por eso es la gran mentira cuando te dicen No, no pasa nada, empezamos de cero Pues no, no vamos a empezar de cero nunca Porque lo que ha pasado ya, me voy a acordar ahora, dentro de un mes y dentro de un año Pero Juan, depende también de un poco de lo que haya pasado, ¿no? A ver, eh, evidentemente sí. si ha pasado algo gordo, por ejemplo Lo que siempre comentamos de engaño, de infidelidad eh, Eso, vamos, no es que empiece de cero ni de menos uno Eso es imposible si ha pasado algo más leve... A ver, tampoco se olvida... Pero digamos, se deja pasar... Y no y no lo recuerda... Vamos a llamarlo así... Como que no lo recuerdas o no lo recuerdas mucho... Sí... Pero olvidarlo del todo... No lo vas a olvidar... La única... Yo siempre digo que la única forma de olvidar algo de verdad... Es en casos extremos... Y sería... O que te entre alzheimer... O que tengas un accidente... Y te un golpe en la cabeza... Ahí seguro que sí lo vas a olvidar... Esperemos que no... Por supuesto que lo pase... Uh -huh. Pero... Mm, olvidar algo que ha pasado... Olvidarlo olvidarlo del todo... ...y no va a pasar... ...y tú crees que eso siempre pesa, ¿no?, en la relación, ¿no, Juan? A ver, tampoco hay que ser rencoroso... sí, ...y tampoco hay que ser una persona, digamos, demasiado estricta... ...y que no perdona nada... ...pero, hombre, lo que lo que tú has dicho... ...si hay un fallo gordo, perdonarlo, ser imposible... ...si es un fallo leve, sí se puede perdonar... ...lo que pasa es que es eso, como se suele decir... ...se perdona pero no se olvida... Ahora. ...no se olvida pero se deja pasar... ...que si ha sido algo suave... ...que si ha sido una cosa gorda... ...está claro que no... ...entonces por eso cuando dicen... ...vamos a empezar de cero... ...que lo suelen decir... ...siempre cuando ha pasado algo gordo... Eh, ...eso es imposible... ...o sea la otra persona... ...por mucho que quiera... ...es que no lo va a olvidar... ella digo no es rencor... ...es que eh, cuando alguien hace algo gordo... ...pues no se olvida... ...no, no se te va de la mente... Uh -huh. ...bueno pues entonces... Juan, ¿qué hacemos? <risa> ¿Cómo lo pues hacemos? Lo primero, ¿Sí, lo primero que hay que hacer, sí, sí. yo siempre recomiendo que para que no se llegue al extremo de vamos a empezar de cero es intentar no hacer nada gordo, como hemos dicho, para que la otra persona no tenga que intentar empezar de cero. Uh -huh. Por supuesto, nada de poner el cuerno, nada de, no sé, mentir, nada de insultar, gritar o faltar al respeto. Y seguro que no va a tener que pedir empezar de cero. Entonces, por eso, es lo, lo mejor que se puede hacer ahora. Si, como hemos dicho, si no ha hecho nada importante, se puede empezar de cero entre comillas, que es, a ver, no te lo voy a tener en cuenta, aunque no lo voy a olvidar, pero vamos a poder seguir adelante. Uh -huh. Bueno, y ahí está la clave, Juan, ¿crees tú? Yo creo que la clave, cuando estás en pareja, es... Eh, eso, intentar cometer los mínimos errores posibles está claro que no somos perfectos que tampoco hay que estar pendiente de que la otra persona sabe lo que va a hacer pero yo siempre he dicho que nosotros ya somos todos mayores adultos que ya sabemos perfectamente lo que está bien y lo que no está bien y que cuando alguien hace algo por ejemplo, como hemos dicho que tanto lo nombramos la infidelidad que desgraciadamente es lo que más hay cuando alguien, por ejemplo, te pone los cuernos sabe perfectamente que lo que está haciendo está muy mal y sabe perfectamente las consecuencias que tiene. Por lo tanto, si lo hace, o bueno, pone cuerno o tontea con otra persona, o vamos a llamarlo como queramos, si lo hace, sabe perfectamente las consecuencias que tiene. Uh -huh. Por eso, a mí, cuando me lo han dicho, me ha hecho gracia el no, empezamos de cero. O sea, ¿cómo vamos a empezar de cero cuando tú me has saltado el respeto de esa manera tan grave sabiendo lo que iba a pasar? O sea, lo has hecho queriendo, no sin querer. Entonces, siempre digo que se debe perdonar lo que se hace sin querer, no lo que se hace queriendo. Uh -huh. Entonces, ¿empezamos de cero o no, Juan? ¿Tú qué opinas? Pues empezar, de, se puede empezar de cero si, ya digo, si lo que ha hecho la otra persona no es de importancia. Ahí sí se puede empezar de cero, como he dicho, entre comillas, porque, a ver, ha sido un pequeño fallo. No sé, por ejemplo, eh, es que quedé contigo y, oye, que me quedé dormida, de verdad, me he quedado dormida y he llegado un poco más tarde. Sí. Bueno, a ver, son cosas que pueden pasar... Y, hombre, vamos a crucificar a esa persona... Hombre, si lo repite, evidentemente... Pero si un día le ha pasado, no pasa nada... No hay que tenérselo en cuenta... Pero si es una persona... Que está cometiendo fallos... Errores... Y está haciendo las cosas mal... Continuamente... Y, sobre todo, si repite... El mismo fallo... Eh, varias veces... No se puede empezar de cero... Si yo le digo, por ejemplo, a alguien... Oye, que no me gusta que me grites... Y me vuelvas a gritar otra vez, otro día... No, vamos a empezar de cero, ¿no? Perdona, Es que te dije que no me gustaba que me gritase y me la vuelto a hacer. ¿Cómo sí. voy a empezar de cero? Entonces, por eso, depende de lo que haga, se puede empezar de cero, entre comillas, o no. Bueno, Juan, vamos a suponer que se ha cometido un error un poquito, llamémoslo, delicado. Esa persona se arrepiente. La damos una oportunidad, empezamos de cero, o qué? ¿O eso va a estar este... siempre empezando? que yo pienso que, lo que he dicho antes, que si esa persona ha hecho el error delicado, como tú dices, sí. era consciente de lo que estaba haciendo y sabía que ese error gordo iba a tener sus consecuencias. Entonces, darle una oportunidad... Es que, a ver, se le todo el mundo se me hace una oportunidad, es verdad. Pero siempre le digo eso a cuando me lo han hecho a mí, siempre he dicho, a ver, es que tú ya sabías lo que iba a pasar, porque lo has hecho. Entonces, yo no soy muy de las oportunidades cuando me lo hacen por eso porque lo has hecho queriendo si, si tú eres una persona que quieres a la otra, sabes de más que no puedes hacer eso y que si lo haces, va a tener sus consecuencias entonces si lo has hecho, me ha demostrado que no te importo, o que te doy igual o que lo nuestro te da igual entonces yo ahí sí que soy un poco más duro en ese sentido de decir, es que lo has hecho sabiendo lo que hacías como he dicho antes, si, si haces algo que no te has dado cuenta yo entiendo, yo perdono, pero si lo has he hecho, dándote cuenta perfectamente, sí. sabiendo que si yo te cogía me iba a enfadar o se podía terminar, me ha demostrado que, bueno, me da igual, yo lo voy a hacer de todas formas. Uh -huh. Bueno, pues precisamente por eso, porque a lo mejor se piensa que no te van a pillar nunca, ¿no, Juan? Siempre se pilla todo, ¿eh? Tarde o temprano te acabas enterando y además eh, con internet sobre todo, te enteras, yo siempre digo que las mentiras tarde o temprano se destapan. Y las personas que creen que no me va a coger o no se va a dar cuenta. Vale, a lo mejor no te das cuenta ahora, pero dentro de una semana, dentro de tres semanas, dentro de un mes. Yo cuando he estado con alguna y ha ocultado cosas, yo me he enterado siempre de todo, aunque haya sido incluso un año después, pero me he acabado enterando de todo. Entonces, por eso, hay que tener mucho cuidado. Hay que intentar ir con la verdad por delante. Oye, si esa persona que estás conociendo no te gusta o te ha dejado de gustar, es mejor decírselo uh -huh. que ocultar las cosas. Pero, hombre, es una actitud yo creo que muy egoísta, ¿no? El, el hacer las cosas mal y luego decir, no, empezamos de cero. No, empezamos de cero, no. Yo no voy a empezar de cero con una persona que ha metido la pata sabiendo lo que estaba haciendo. No se lo merece. Bueno, Juan, resumiendo un poquito... ¿en qué casos empezamos de cero y en qué caso es aconsejable borrón y cuenta nueva? Pues cuando se está con alguien o conociendo a alguien, se puede empezar de cero entre comillados, como digo si esa persona lo que ha hecho eh, ha sido sin querer de verdad y ha sido algo que no tiene mucha importancia ahí sí eh, si, esa, si esa persona ha hecho lo que ha hecho gordo como digo, sabiendo lo que está haciendo que está muy mal, no puede después empezar de cero, es que yo lo veo tener un poco de cara dura, es decir no, yo te engaño y luego digo venga, no pasa nada, empezamos de cero No, como he dicho antes, no se puede borrar, nosotros no somos un ordenador que podemos borrar lo que queramos, seguro que mucha gente recuerda también muchas cosas buenas, uy, qué bien me lo pasé cuando fui a la sierra el año pasado pues lo mismo que te acuerdas de lo que te pasaste muy bien, también recuerda cuando te lo pasaste muy mal, que es más ...tendemos a recordar mucho más lo que nos pasa, pasó mal... ...que lo que nos pasó bien... ...entonces... Eh, ...vamos a perdonar lo que realmente... ...sí se pueda perdonar... ...lo que no se pueda perdonar... ...pues no se puede... ...y la otra persona... ...se ponga como se ponga, pero... ...ya digo, cada uno somos responsables de lo que hacemos... Uh -huh. ...bueno, pues empezar de cero... ...la gran mentira... ...nos dice Juan Bustamante... ...que sí, pero... Punto suspensivo, <ríe> ¿no Juan? Sí, la gran mentira por eso, porque empezar de cero pero suelen pedir, como he dicho, cuando hacen algo gordo y es la mentira porque nunca voy a empezar de cero. Vamos, nadie seguro que nos está escuchando va a empezar de cero con una persona que le ha hecho algo gordo porque no lo va a olvidar nunca. Uh -huh. eh, siempre he dicho, si te pones los cuernos tu pareja y dices que vaya a empezar de cero y seguís adelante, a lo mejor parece como que se ha olvidado todo, pero el día que tengáis un enfado gordo lo primero que le vas a decir va a ser, pues tú te callas que tú me pusiste los cuellos. Uh -huh. es normal, por eso, nunca se empieza de cero en esos casos bueno, pues en casos graves nunca se empieza de cero pues aquí nos quedamos, Juan como cada semana, muchísimas gracias el próximo martes claro. más, aquí en Radio Futuro gracias a vosotros, y nada, para el martes que viene pues ya tengo preparado otro tema, uh -huh. interesante también lo puedo decir ya, si quieres sí, claro que sí pues el tema de la semana que viene que tengo preparado ya es ¿Hay que ir rápido o despacio conociendo a alguien? La gente dirá, hombre, está claro que no se, no se debe de ir rápido Pero voy a contar que tampoco se debe ir despacio ¿Y el por qué? Bueno, pues interesante tema Porque es verdad Intentamos a pensar que hay que ir despacio Pero bueno, nos aclara esas dudas el próximo martes Juan, feliz semana Muchísimas gracias pues nada, un saludo para todos los oyentes, para ti también y igualmente que tengáis una feliz semana y no paséis mucho calor.